Bienvenidos a la semana 3 del curso Prácticas Sostenibles para Zonas Urbanas, en la que estudiaremos el tema de energía y movilidad. Empecemos. Para abordar este tema comenzaremos hablando del petróleo, que como usted conoce es un recurso natural no renovable, cuyo aprovechamiento inició en el siglo XIX, mediante la producción de un combustible que conocemos como queroseno, que se utilizó para lámparas y estufas. Posteriormente con el desarrollo industrial se dio lugar a los motores de combustión interna que requirieron del combustible conocido como gasolina para su funcionamiento. Desde su aprovechamiento el petróleo se ha constituido en la principal fuente de materia prima para la producción de energía eléctrica y para la producción de derivados del petróleo como plástico y combustibles. Esto ha contribuido al desarrollo industrial de los países, pero además ha incrementado significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro planeta. La mayoría de centrales eléctricas queman el combustible para generar electricidad. Por eso, cada vez que gastamos innecesariamente energía en nuestros hogares, estamos desperdiciando el combustible que se requirió para producir esa energía. Por ejemplo, mantener enchufados nuestros equipos y aparatos eléctricos en casa cuando no se están utilizando produce lo que se conoce como consumo fantasma, que si bien no consume tanto como lo haría si está encendido, incrementa el pago en nuestra factura de luz. Otro de los derivados del petróleo de gran importancia es la gasolina, la cual es el combustible que provee de energía a nuestros vehículos de transporte y los mismos que durante su funcionamiento producen smog. El smog es una emisión de gas contaminante que presenta principalmente monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido de nitrógeno. Estos son liberados a la atmósfera en importantes cantidades. Por esto es importante buscar nuevas alternativas de energía para nuestros vehículos y para movilizarnos, reduciendo así estas emisiones y mejorando la calidad del aire de nuestras ciudades. Como dato interesante, les comento que Greenpeace indicó que por cada kilómetro que una persona recorre en su automóvil, emite 149 gramos de dióxido de carbono. Necesitamos realmente ser conscientes de esta realidad. Cada vez que tomamos un taxi o utilizamos nuestro vehículo para hacer tramos cortos, ¿no? Iniciativas como el taxi compartido, el uso de bicicleta, eh, caminar más, se han fortalecido en los últimos años justamente con la finalidad de frenar esta contaminación. Alcanzar una movilidad sostenible plantea desafíos en torno al tema de tecnologías alternativas, energías limpias, reducción de emisiones y la adopción de nuevos hábitos en la ciudadanía. Les invito a revisar más de este tema en la información disponible en su entorno virtual. Nos vemos la siguiente semana.